Yes, uh, hello, hola, buenas noches, este es Alan Schroeder, yo soy en uh, Boston y les doy la bienvenida. Yeah, keep talking please. Okay, uh, hello, uh, buenas noches desde Boston y vamos a, vamos a tratar de... Uh, de estudiar un poco lo analizar un poco lo que está pasando esta noche eh, con, la, con la, los resultados. Necesitamos um. que hables un poco más fuerte porque hay mucho ruido. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, esto es mejor. Sí. Eh, Ok, muy bien. Entonces voy a, no voy a gritar, pero voy a hablar en, uh, en una voz más alta y espero que ustedes me puedan oír. Um. ¿Hasta ahorita cómo van las cosas? ¿Cuál es el panorama que electoral que hay? bueno en estos momentos es una situación muy dramática porque estamos muy cerca de un empate entre los dos candidatos para la presidencia la cosa es que en este momento hay 12 estados en que el resultado no todavía está claro y por eso parece que vamos a tener que esperar más tiempo para tener un resultado más claro. Um, lo interesante es que Trump no ha ganado ningún estado que Hillary Clinton iba a ganar, pero es más o menos uh, un empate en varios de los estados um, que, que, que, que es una sorpresa, una buena sorpresa para Trump y una mala sorpresa para Hillary Clinton. ¿Todavía hay posibilidades de resultar? Uh, ¿Posibilidades de qué? Remontar uh, Sí, sí porque porque en, en este momento hay, hay varios estados claves eh, en que no tenemos un resultado y puede ser que para Hillary Clinton uh, el péndulo puede, puede vacilar uh, in, in, in, uh, a su favor. Pero um, lo interesante es que estamos teniendo que, que esperar más tiempo que nadie había esperado y por eso el resultado en este momento es un poco inesperado a favor de Trump entonces es una elección inusual es un eh, es un, una elección en que no tenemos un resultado todavía y puede ser que Hillary Clinton todavía pueda pueda ganar pero en este momento me parece que hay, hay más um, animación a favor de de, de Trump aunque Todavía estamos recibiendo resultados de muchos de, de los estados y, y en el caso de, por ejemplo, Florida, si hay un empate, entonces uh, tendrán que tener una recuenta de, de, de todos sus votos también. ¿Y, y cómo, cómo se espera, bueno, en dado caso de que gane Hillary, ¿qué, qué, qué, qué pasaría mañana y qué pasaría también en dado caso de que gane Trump? Bueno, uh, es que si, si Hillary... Uh gane la elección esta noche, entonces mañana va a ser una situación muy normal porque ella es la, la, la candidata más tradicional y yo sé yo, yo me imagino que, que ya tenemos una buena idea cómo ella uh, aceptaría uh, su victoria, pero en el caso de Trump, uh, hombre muy imprevisible, muy difícil decir cómo aceptaría uh, una victoria o una perdida um, al otro lado porque él ha dicho que no aceptaría los resultados uh, si fueron malos para, para él pero no sabemos porque no tenemos bastante información para tener un, una, una aclaración de lo que está pasando con los resultados. En caso de que Donald Trump ganara ¿Qué tantas posibilidades de que llevara su cometido o su intención al 100% habría? Bueno, es que mucho depende de la composición de la legislatura también, porque aunque el presidente tiene mucho poder como individuo, también tiene que trabajar con los senadores, con los representantes, para lograr uh, sus, sus metas y para, para uh, desarrollar sus ideas. Y eso todavía no sabemos sabemos una cosa que eh, la cámara de representantes va a seguir en los manos de los republicanos el senado al otro lado no sabemos todavía en este momento parece que los republicanos tienen la ventaja. Pero, um, aparte de eso, Donald Trump uh, tendría mucho poder, pero no sería no sería, uh, no sería el rey del país y por eso no tendría la posibilidad de hacer todas las cosas que, que, que quiere hacer. Uh, mucho depende de la cooperación de la legislatura. Entonces básicamente lo que él está proponiendo de que se llegue a materializar realmente no llegaría ni a un 50%. Uh, eso es que, bueno, so, un, no, no sabemos todavía si va a llegar a un nivel de 50%. Um, uh, lo, lo dudo en el voto nacional, pero hay que recordar que el proceso de elegir nuestro presidente depende del colegio electoral y. Puede ser que Hillary Clinton ganaría más votos a nivel nacional, pero Trump podría ganar el colegio electoral. ¿Y ¿Cuál es el clima que, que, que se están desarrollando las elecciones ahorita en Estados Unidos? ¿Cuál, cuál es el qué? El clima. El clima. Bueno, yo creo que. Sí, yo creo que eso es un, un, un clima de sorpresa porque um, nadie había esperado una, una elección en que los resultados um, iban a ser tan cerca. Y por eso yo creo que hay, hay mucha sorpresa esta noche, porque antes de este momento, um, mucha gente había creído que Hillary iba a ganar. Ella había tenido varios días positivos y también um, ella ha recibido buenas noticias de la investigación sobre su correo electrónico todas estas cosas a favor de ella pero a pesar de las buenas noticias que ha recibido Hillary Clinton esta semana Donald Trump uh, aparentemente es un candidato muchísimo más fuerte que, uh, que, que, que mucha gente había anticipado ¿En qué otras ocasiones o en qué otras elecciones se ha dado el caso que el candidato que va con menos puntos llegue a ganar la, la presidencia? Que, que el ca candidato que que tenga menos votos, llegue uh -huh. a ganar la presidencia. Sí, sí, porque tenemos un ejemplo de eso en nuestra historia reciente, en 2000, en que Al Gore recibió más votos nacionales que uh, George W. Bush, pero Bush fue elegido presidente por el resultado en el, uh, el, el colegio electoral. Uh, porque uh, en este momento... En este momento parece que Hillary Clinton tiene más votos a nivel nacional, pero eso no es la manera de que está decidido la, el resultado de, de, de, de la elección. Uh, por eso vamos a, vamos a mirar muy, muy, uh, con, con mucho interés todo lo del mapa estado por estado, porque es ese el proceso uh, de que uh, elegimos al el presidente el dato de cuántos estadounidenses van a votar en México y cómo es el proceso de contabilización de los votos de los estadounidenses en México. Bueno, el, el proceso siempre depende del estado en que uh, una persona vota. Eh, no tiene nada que ver, un, una persona vivi viviendo en el exterior, por ejemplo, uh, no tiene nada que ver con el país en que están, sino eh, con el, el estado en que votan, porque cada de los 50 estados tiene sus propias reglas y además um, tiene su propia manera de votar. Por ejemplo, yo voté... A aquí en mi estado de Massachusetts hace dos semanas porque tenemos la votación temprana pero no todos los estados tienen eso otros estados por ejemplo votan por, por correo totalmente ciento por ciento y um, depende mucho del estado pero sí hay hay, hay muchos uh, ciudadanos de Estados Unidos que votan desde uh, desde afuera desde otro país y, uh, y, y, y depende del, del estado específico en que ¿En que vota? ¿Sabe cuántos estadounidenses votarán en México? Se tiene un estimado. No, yo no tengo uh, esa esa cifra. Puede ser que que la gente allá en la, el consulado uh, sa, sa, sabrán eso, pero uh, es un poco difícil saber porque um, como, como digo um, voten estado por estado y por eso es un poco difícil. Um, uh, Saber exactamente de qué país han votado y, y, y cosas así. Pero, pero tendremos una idea del voto latino dentro de Estados Unidos, pero no, la gente que vota desde afuera, eso va a ser un poco más difícil para, para determinar. Muchas gracias. ¿Tiene algo más que quiera agregar o comentar? Bueno, solamente que estos momentos son muy, muy dramáticos porque um, normalmente, sí, las elecciones siempre hay un poco de tensión, pero yo creo que lo interesante esto, esta noche es que tenemos... Um, más más animación a favor de trump que, que, que casi nadie había anticipado y que puede ser una elección de sorpresa igual que la elección en, en, uh, en inglaterra sobre brexit o lo que pasó en colombia con el farc puede ser que tenemos otro ejemplo de, de una, un resultado inesperado dependiendo en lo que de lo que pasa en, el, en los, las horas que, que viene. Puede ser también que, que, que vamos a tener que esperar hasta mañana tener un resultado claro uh, para la elección presidencial. Muchas gracias. gracias. A ustedes, a ustedes, que les vaya bien. Buenas noches. Igualmente, que descanse.